Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a dónde estén o cuándo vean este video. Bienvenidos una vez más a Aumada Umbanda. Mi nombre es Edgar Rivero y bueno, aquí estoy una vez más para interpretar uno, un cántico de los tantos que existe en mi amada religión. Eh, y hoy interpretaré en a capela el himno de Umbanda este famoso cántico que casi en ningún terreiro este, puede faltar, bien, porque representa todas las líneas eh, este, y las raíces de la Umbanda ¿no? eh, bueno, eh, empezaré interpretándolo <coughs> Refleció a luz divina en em todo dulce esplendor vem do reino de Oxalá un há paz y e amor Luz que reflejó una terra, tierra Luz que reflejó un no mar Luz que ven de anda. Para todo iluminar a un banda de paz y e amor, es un um mundo lleno de luz, es fuerza que nos da vida y e a grandeza nos conduce. ¡Avante, filhos de fe! Como a nuestra ley no hay, levando al mundo entero, a bandeira Dios y alá, levando al mundo entero, a bandeira Dios ya la reflejó la luz divina. En todo su esplendor viene del Reino Dios, de a donde hay paz y amor, luz que reflejo en la tierra, luz que reflejo en el mar, luz que viene de Aruanda. ...para todo iluminar... ...la Umbanda es paz y amor... ...es un mundo lleno de luz... ...es fuerza que nos da la vida... ...y a la grandeza nos conduce... ...avancen, hijo de fe... Como nuestra ley no hay, llevando al mundo entero, la bandera de Oyala, llevando al mundo entero, la bandera de Oyala. Salve a un banda, salve a todos, pais caboclos, gum, ocuñé, o caboclos. Bien. Este fue el himno de Umbanda, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y bueno, el fin de este canal no es solo hacer estos cánticos interpretarlos, mejor dicho, ¿no? sino eh, más adelante eh, otras actividades referentes a la religión, ¿no? como historia la historia de las diferentes entidades, no. Eh, la historia mismo de Lombanda, su nacimiento, sus, sus orígenes, no esta, la, esta historia eh, protagonizada por un joven de 16 años llamado Celio de Moraes, bien y una entidad que lo posesiona para poder ganarse ese vínculo entre el ser humano y el plano astral que fue el caboclo de las de la, de, de la siete encrucijadas, ¿no? y bueno eh, eh, como ya dije, espero que les haya gustado les recuerdo que para no perderse más contenido de este canal suscríbanse dándole al botón de suscribirse y también dándole a la campanita para que Youtube les avise con notificaciones cada vez que yo subo un video ¿bien? y también para decirles que más en el futuro también tal vez eh, hayan directos para interactuar con ustedes porque el fin no es solo propagar eh, mi religión, este, también interactuar con ustedes, que me pregunten, este, poder evacuar sus dudas, ¿no? Y bien, eh, les deseo todo lo mejor de este mundo, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que pasen muy bien, y, muy, y un bom ayer. Chau, chau.